cordial saludo, gente de Canal Capital, aquí en San Sebastián, España, contándoles todo lo que pasa en la edición 63 de este importante festival de cine. La película encargada de abrir este festival en este año se llama Regresión, del gran cineasta español Alejandro Amenábar, aunque él nació en Chile, pero todo su trabajo al inicio lo desarrolló aquí. Las películas de Alejandro Amenábar son Tesis, Abre los ojos, Mar adentro, los otros agora y ahora Regresión. Sabemos que había alguien más en la habitación. Tu padre dijo algo de un ritual. Regresión de alguna manera es una vuelta al género de suspense con el que con el que empecé no solo como como director, sino como espectador, es un género que a mí siempre me ha interesado mucho. Alejandro's movies are, you know, the smart man's horror film. If you want to be challenged intellectually, emotionally, and if you want to be on the edge of your seat and really experience something that's genuinely very dark and very scary. Then that's, that's kind of what Alejandro does. también quería volver a películas que me habían gustado de finales de los 60 principios de los 70 muchos sobre todo eran thrillers películas que se tomaban el género muy en serio a veces tengo la sensación de que el género de suspense en general allí con una especie de distanciamiento irónico. Sigan estos informes porque no hay ningún otro canal de televisión en Colombia cubriendo para todos ustedes lo que pasa en estos importantes eventos de cine alrededor del mundo. Desde acá no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. El diablo está desolado. El diablo no existe. Regresión.